Hola amigo, bienvenido a Historia de los Valores de Éxito Hoy vamos a ver concretamente un libro Un libro que ha escrito Jorge Luengo Antes que nada, no se te olvide suscribirte a este canal para estar actualizado Como te decía, es un libro de magia Pero, curiosamente, no habla de magia Sino de cómo puedes manipular a las personas Ay, perdón, cómo puedes influenciar en las personas ¿Te interesa? Perfecto, muy bien, acuérdate por favor de suscribirte dando a la campanita y quedándote con nosotros para estar actualizado o actualizada Vamos a ello Jorge Luengo nos ayuda aquí en Super Trucos mentales para la vida diaria a descubrir de lo que tú eres capaz Digamos que es una especie de mentalismo cotidiano de alguna forma para poder utilizar nuestro lenguaje verbal y no verbal y además agilizar así nuestro cálculo mental, nuestra memorización de alguna forma son técnicas sencillas muy muy muy cerca de lo cotidiano realmente la apuesta por bueno, pues tus capacidades y tu potencialidad a la hora de conseguir cosas, a la hora de desarrollar tu mente en definitiva es un poco semejante a los trabajos que hace habitualmente sobre el escenario para abrir su mente y ponértelo de una forma sencilla, fácil. Son trucos sencillos y además muy, muy prácticos que puedes utilizar en cualquier momento. Realmente nos pone de manifiesto, como muy bien dice Antoine Saint-Exupéry, que para ver claro basta con cambiar la dirección de la mirada. Muchísimas veces estamos poniendo el foco donde no es, donde no debe de ser. Y muchas veces queremos conseguir algo, pero no hemos aprendido cómo y al fin y al cabo, pues no sabemos hacerlo. En este caso la práctica de este libro te puede, bueno, asemejar a un mago de calle, como se suele decir, ¿no? Lo importante es que, bueno, pues él tenía muy claro que quería hacer magia, de hecho, estuvo trabajando como profesor muy cerquita de su casa, podía olvidarse, ya tenía la vida súper, súper realizada, tranquila y segura, y decidió, aún así, apostar por la magia. Te expresa claramente como el mentalismo pues, Provocan sensaciones que ya se quedan fijadas en tu vida para siempre Puesto que trabajan directamente con las emociones Y al igual que la PNR que también la defiende muy habitualmente Puesto que dice que de alguna manera pues Los penalistas a los, los cuales yo también pertenezco Hacemos una especie de magia a un nivel más suave, más sutil ¿no? no hay tanta... Um, profundidad en cuanto a ese, ese, ese wow que se puede que se puede vivir en un escenario Sin embargo, efectivamente, como manejamos emociones Pues efectivamente puede haber grandísimos cambios y que son imperecederos Me gusta mucho la personalidad de Jorge Luengo por sus valores Porque efectivamente apostó muchísimo por entender la mente Desde el punto de vista de la psicología, la neuropsicología, las humanidades En definitiva, fue un estudioso y seguramente lo sigue siendo De cómo piensa el ser humano Cuál es la reacción entre la parte racional y la parte emocional Y a, parte, a partir de ahí es donde empieza a realizar lo que son sus trucos de magia Nos habla naturalmente como también tuvo que sopesar diferentes escollos en su vida Como los puedas tener tú Y aún así tener la fortaleza, la resiliencia de continuar hacia adelante Como bien nos comenta él también Dice que la clave de ser feliz es ser agradecido Cosa que naturalmente comparto. Y eso es lo que le ayuda muchas veces a la hora de subirse a un escenario. Cuando se sube a un escenario y está un poco nervioso, realmente lo que le quita los nervios es sentirse agradecido. Y efectivamente me parece muy, muy práctico este valor, porque además es cierto. Bajan tus niveles de adrenalina y eso te pone más cerca de, del público, de corazón a corazón precisamente la magia le permite acercarse a todas las personas del mundo, ya sea aquí en España, como en Miami, en Estados Unidos, y eso es realmente lo que le hace feliz, el poder ayudar a la gente. Te ayuda a ti también a cambiar la forma de pensar, no solamente en beneficio tuyo para que hagan los demás lo que tú desees, sino que además también te toca el corazón, y eso te hace ser también más humilde. Evidentemente, como también dice Charles Darwin, no es más fuerte ni más inteligente el que sobrevive, sino aquel que mejor se adapta a los cambios naturalmente potencia en tu personalidad también ese valor, el de la adaptabilidad. Y gracias a sus trucos no solo adaptas al público, a tu entorno, a lo que tú deseas, sino que también te adaptas tú a ellos, con lo cual se establece una comunicación y un diálogo permanente. Nos habla también acerca de los tres cerebros, el reptiliano, el límbico y el córtex, neocórtex que son los que te hacen evolucionar en cuanto a tu autopropia consciencia y por tanto te puedes potenciar conociéndote acerca de esto La memoria también juega un papel importante en todo esto es de tener en cuenta de memorizar partes numéricas, de memorizar imágenes, de memorizar movimientos oculares por eso te digo que tiene muchísima relación con la PNL, es muy práctico es un libro realmente muy práctico Nos enseña también a influenciar en las personas de tal manera y como él muy bien lo llama al efecto cometa, realmente ya seas ilusionista, mentalista, orador, vendedor, profesor, en definitiva cualquier trabajo que tengas te ayuda a que permanezca tu intervención, tu forma de actuar, tu actitud, precisamente en la mente de esa otra persona durante mucho tiempo, eso es muy importante, precisamente para que entre otras cosas como mínimo te recuerde con cierto afecto, con cierta emocionalidad beneficiosa y positiva para tu parte, claro. Nos da pequeños consejos acerca de, bueno, pues aprender el nombre de las personas con las que te relacionas y técnicas fáciles, sencillas, para que esto también plasme un buen recuerdo en la mente de los demás. Recuerdo también, ahora, precisamente que digo esto, hay un actor que se llama Chan Jung-Fat. Eh, a lo mejor por el nombre no, no te suena para nada, pero si te digo, del actor Chan Jung-Fat precisamente era un actor, y sigue siendo, nació en concretamente... 18 de mayo de 1955 Nació en Hong Kong Y es un actor que hace películas de grandísimo, grandísimo taquillaje Y uno de los secretos mejor guardados por él Que, que, que reveló en un acto de, de bondad hacia los medios de comunicación De cuál era uno de los secretos suyos del éxito a la hora de relacionarse con las personas Y de efectivamente de tener muy buen éxito eh, en rodaje y fuera de él Es que tiene la capacidad y lo hace, de aprenderse los nombres de más de 200 y 300 personas en un rodaje para dirigirse literalmente a ellos y de forma efectiva. Como bien sabes, este actor, de, bueno mítico director John Woo, lo escogió en A Bitter Tomorrow y en otras muchas películas de acción, porque realmente es lo que él más hace, películas de acción. De Corruptor también, El Monje en el 2003, estas tres sonará mucho más. Como yo te comunicaba, efectivamente la película de gran éxito de El Monje en 2003 y otras muchas más que ha hecho desde hace muchísimos años. Desde 1976 activo como profesional, como actor de la pantalla. Pues en este caso nos habla, concretamente, Jorge Luego, que es importante saberse, como muy bien te he mencionado, los nombres de las personas a las que te dijes, e incluso los nombres de sus familiares. Una auténtica máquina. Nos enseña técnicas esenciales para cómo memorizar listas de palabras que son tan interesantes a la hora de, desde, bueno, algo tan sencillo como hacer la compra en el mercado, como lógicamente... ...delimitar diferentes nombres y números que él utiliza en escena. Diferentes modos de hacerlo, secuenciales, directos, etcétera, Muy, muy, muy práctico. Nos enseña fórmulas para delimitar y jerarquetizar, jerarquetizar precisamente el efecto de la memoria. También muy, muy práctico. Nos dice cómo memorizar consecuencias de conceptos, cómo construir imágenes con ellos... ...cómo localizarlas en diferentes puntos de una estancia para que sea más fácil y más rápido el poder hacerlo, técnicas mnemotécnicas fáciles, sencillas de utilizar. De esta forma pone a prueba tu mente, tu capacidad de memorizar y de juego y creatividad con ello. Lógicamente al principio pues no es sencillo, sencillo, sencillo, puesto que evidentemente hay cosas que normalmente no habrás hecho nunca. Pero otras sin embargo que incluso con la intuición ya te ayudan a poder realizarlas. No obstante, ya sabes que el secreto de todo está en la práctica, la práctica, la práctica. Como también nos revela él. Hace un compendio y una fusión entre las personas, la imaginación, la creatividad y la matemática. Parte importante también de la magia. Aunque tú no pensabas que a lo mejor pudiera ser así, la matemática, las matemáticas, también son parte de la magia. Nos habla un poquito también de la autoimunosis, de la meditación lógicamente también nos habla acerca de lo que son los gestos el lenguaje no verbal, ¿no? de alguna forma comunica desde el cuerpo hacia el exterior y también influye lógicamente en nuestro cerebro porque así vemos cómo percibimos la comunicación y también la podemos interpretar y evidentemente lanzarla a nuestro, a nuestro interlocutor indudablemente por la experiencia y por los años nos demuestra también su capacidad actoral que es bastante bastante buena, un secreto no sabe bailar muy bien pero sin embargo, lo demás, el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal lo domina a la perfección. Me recuerda mucho también el, esa, esa, ese carisma y esa magia, y nunca mejor dicho, que tiene en este libro. Bueno amigo, pues ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este libro. Yo te recomiendo siempre, siempre que tengas cerca de tu libro de lectura un cuaderno para sacar esa información, ¿no? ese rescate de información que hayas tenido del libro y por supuesto las partes más prácticas del mismo. Yo te recomiendo que te preguntes por qué me ha gustado el libro, qué es lo que más puedo llevar a la práctica y, evidentemente, dónde puedo sacarme yo más partido en todos los ejercicios o dinámicas que pueda ofrecer este libro. Y nada más, eso es todo por hoy, muchísimas gracias. Acuérdate de suscribirte, darle a la campanita para seguir actualizada, actualizada de los siguientes libros o a lo mejor alguno de los personajes históricos, haremos referencia a sus valores porque no tengan libros, pero bueno, haré todo lo posible porque siempre vaya acompañado de un libro, ya que si aprendes, creces y evidentemente mejoras tu magia. Un abrazo, hasta la siguiente.